Yeah. Se dedicó para una chaparrita muy especial, de parte de sentimientos, 593 en la casa representando Taita estudios, 2022. más por todo lo que hiciste a este corazón dejaste triste y es mejor decir adiós ya te puedes ir muchas veces ya luché para tenerte aquí pero tú acabaste con este sentimiento en las noches yo te pienso sin remordimiento me hiciste llorar cuando yo te amaba me soltaste de la mano y veo que todo fue en vano no te apiadaste de mis cicatrices te reíste en mis narices Pero yo te quiero y aún eres mi cielo Mi primer amor, Aquí extraño a mi lado La llama de este amor ya se apagó A poco ya se te olvidó lo que prometimos en aquella habitación En aquella habitación Es mejor decir adiós a esto de los dos Ya se acabó lo que llamábamos amor es mejor decir adiós, a esto de los dos Ya se acabó lo que llamábamos amor Nunca valoraste a este corazón pero no hay rencor mi amor tus palabras se perdieron con el tiempo se la llevó el viento y sé que duele tanto este sentimiento ya no hay nada que hacer porque nada es para siempre nunca comprendí si decías que me amabas porque me has dejado en este callejón sin salida quisiera darte un beso y un abrazo de despedida y así ya no seguir con esta cruel mentira que solo me hace daño Corazón, llora de sufrimiento Al saber, que ya no estás aquí Quiero hacerle entender Que no regresarás, pero es cerco Y él no quiere entender Perdóname mi amor, por no dejar Morir lo que yo siento Perdóname mujer, por no estar Contigo en los días tristes ya Es mejor decir Adiós A esto de los dos Ya se acabó Lo que llamábamos amor y es mejor decir adiós a esto de los dos, ya se acabó lo que llamábamos amor.